Muy buenas, chicos. ¿Qué tal seguimos? En el vídeo de ayer vimos cómo leíamos números decimales y, y cómo separamos en parte entera y parte decimal. Ahora vamos a ver cómo descomponemos números decimales. Para eso es importante señalar, ayer también lo vimos, la unidad. Y, como parte entera, y hacia la parte decimal decíamos que teníamos las décimas, las centésimas y las milésimas. ¿Bien? Entonces, este número lo descomponemos en 5 decenas más 7 unidades... Más 8 décimas, más 3 centésimas y más 5 milésimas. ¿Bien? O lo que es lo mismo, 5 decenas son, vamos a pasar todo a unidades. 5 decenas es lo mismo que decir 50 unidades. 7 unidades se queda como está, son 7 unidades. 8 décimas es lo mismo que decir 0,8 unidades. 3 centésimas es lo mismo que decir 0,03 unidades. Y 5 milésimas es lo mismo que decir 0,005 unidades. Perdón. Ya no serían milésimas. Bien. Como vimos cuando descomponíamos eh, otros números, las decenas valen 50 unidades, la unidad es la unidad, y ahora las décimas, una décima, son, miradlo, 0,1 una unidad, una centésima, son 0,01 unidad. Y una milésima son 0,001 unidad. ¿Bien? Entonces, eh, si nos dicen que yo tengo... Vamos a borrar este número ya de aquí. Luego haremos otro ejemplo. Pero si a mí me dijeran que yo tengo tres eh, milésimas y me piden que lo pase a forma decimal tendría cero coma unidades ¿vale eh, la 1 haría falta ponerla. Si me dijesen 3 décimas, 3 décimas es lo mismo que decir 0,3, ¿bien? Y si me dijeran 3 centésimas, sería lo mismo que decir 0,03. Bien, entonces, así podéis hacer cualquiera de los ejercicios eh, que se os ha dado en la ficha de los números decimales.